Bueno, muy buenos días a todos. Eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta segunda sesión de la certificación de habilidades directivas en la era digital que EUD Business School ha creado para todas sus empresas aliadas, aliados más importantes en, en Colombia y en Latinoamérica, porque nos acompañan de diferentes ciudades. Eh, ya se han conectado 175 personas y se irán sumando. Esperamos aproximadamente unas 250 personas para el día de hoy. Eh, recordemos las empresas que nos acompañan hoy o las personas de donde nos acompañan, empresas como Avianca, Claro, eh, Global Hits, también de Claro, Carvajal, Tecnología y Servicios, Coca-Cola, FEMSA, eh, Sura, representado por Compensura, eh, Johnson y Johnson, por de Johnson, Fonde Argos, de, del Grupo Argos, eh, FEC de Colombia eh, Fondo Presente, Grupo Éxito, Toto, ColSubsidio, Cencosud, Envermédica y Belcor. Eh, las empresas más importantes de los diferentes sectores acá en Colombia. Eh, gracias a todos eh, por conectarse. Un, les voy a hacer un recuento pequeño eh, de la primera sesión y de lo que estuvimos, eh, y, de lo, y de las reglas. Allí ustedes podrán ver en su pantalla eh, do, do, dos pestañas, una que se llama Preguntas y Respuestas y otra que Chat. vale para eh, A lo largo de estas dos horas que estaremos compartiendo el día de hoy, si ustedes quieren dejar sus preguntas, preferible que lo hagan allí en la casilla de preguntas y respuestas y no en el chat porque pues como las vamos a tratar de realizar todas al final eh, es mucho más fácil identificarlas ya que quedan fijas, en cambio en el chat pues van pasando eh, entonces en el chat comentarios muy generales, saludos allí estamos eh, preguntando desde dónde nos acompañan el día de hoy tenemos desde Costa Rica, desde Armenia, de diferentes eh, países de, de América Latina, eso nos gusta muchísimo eh, y en, en la pestaña de preguntas y, y respuestas, si sí pueden ir dejando eh, los comentarios o preguntas que al final Javier Peláez, eh, el profesor invitado que nos acompaña el día de hoy de parte de EUDE, eh, resolveremos al final, ¿vale? Eh, al, eh, al, hacia las ocho y media de Colombia, eh, es, daremos un pequeño break de diez minutos para que tomen un pequeño café y volveremos otra vez con la sesión, perfecto. Eh, al final dejaremos unos 10, eh, 15 minutos para preguntas. Es, es decir, estén muy atentos y pregunten todo lo que quieran para que los podamos resolver o si tienen algún caso en específico en su trabajo, su emprendimiento, también los podamos colaborar de, de, desde aquí. Bueno, eh, Javier Peláez, consultor estratégico y legal de empresas, desarrollo de personal y estrategias y business. Cuenta con más de 17 años de experiencia en dirección estratégica empresarial implantaciones de empresas nacionales e internacionales y desarrollo de negocio en el área de talento humano. Eh, asesor jurídico de empresas y ha dirigido y, y puesto en marcha a varias, a varias empresas de trabajo temporal, outsourcing, selección y outplacement. Escritor de manual de supervivencia sobre mercado de trabajo y orientación laboral. Eh, profesor universitario es docente de MBA y conferencista en diferentes áreas, como recursos humanos, desarrollo personal, liderazgo, oportunidades de negocio, emprendimiento, mercados de trabajo, LinkedIn para los negocios y el empleo, y estrategia y business. Asesor jurídico en creación de empresas, orientador integral a emprendedores y startups. Y el día de hoy nos acompaña con esta sesión magnífica de Liderazgo 4.0, cómo ha venido cambiando el liderazgo, nos hablará y también de potencializar todas las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición para ese nuevo liderazgo que se ha creado post pandemia y era digital. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Javier. Espero disfruten la sesión. Cualquier cosa y comentario nos lo pueden ir dejando en esas casillas que les comenté. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias una vez más a EuDe Business School. Eh, mi nombre es Javier Peláez, como bien ha dicho Federico. Y bueno, pues el, en, en la mañana de hoy, en la tarde en España, eh, tengo una misión pues, muy ambiciosa, ¿no? que es hablarles a todos ustedes, a los cuales les doy la bienvenida y, y mando un fuerte abrazo a mi querida Latinoamérica, eh, para la cual colaboro eh, de forma muy habitual y, y, y me honra hacerlo. Eh, tengo la misión, digo, de hablarles de algo que está muy en boga ¿no? y que todos tenemos la obligación, todos tenemos la obligación de conocer, de adentrarnos en ello y de no asustarnos para poquito a poquito ir a, adaptando nuestras competencias, habilidades, desde un punto de vista de personas y, y realizar esa transformación digital desde un punto de vista de las organizaciones e instituciones para, para estar acorde a los, a los tiempos y a los entornos que nos ha, nos ha, nos ha tocado vivir. ¿no? Tiene por, por nombre el liderazgo Digital, eh, y bueno, pues eh, en cuanto a los contenidos, eh, sin más dilación, bueno, pues eh, hablaremos de los comentarios iniciales y los objetivos principales que perseguimos, de ese liderazgo de la empresa, de los conceptos y características que esto tiene, eh, cuáles son las, las claves del mercado del trabajo y la empresa 4.0 de las competencias digitales en el nuevo liderazgo, de la transformación digital y su impacto en la empresa. Fíjese usted de lo ambicioso de, de, de la parrilla que tenemos en, en, en la mañana de hoy. Las claves y características del liderazgo digital y por, y por último y no menos importante, yo quizá, si me permiten, añadiría que es lo más importante, las conclusiones finales y la participación activa de todos ustedes. Les pido encarecidamente, por favor, que, bueno, que puedan eh, aportar eh, sus comentarios sus preguntas sus consultas a un servidor o, o que se cree por lo menos un, un debate interesante a raíz de lo que vamos a comentar en, en, en esta charla. ¿no? Eh, y digo esto porque al final yo creo que es lo más importante, ¿no? donde más eh, producto y provecho se puede llegar a sacar en, el, en esta interacción que se produce entre todos los asistentes. Hoy somos, gracias a Dios, muchos. Esto es que se ha creado un, bueno, pues un interés realmente interesante sobre, sobre el liderazgo digital y, lo, y la transformación con el resto de charlas que van a tener ustedes con estas jornadas que ha organizado EUDE y es que no podía ser de otra manera. ¿no? Al final, si hablamos de liderazgo, por, por ir iniciando el programa, hablaríamos, no se asusten, intentaré eh, poner más... más eh, fotos visuales que letras, pero es obligado a hacer una pequeña introducción de dónde venimos y dónde estamos. ¿no? Ese es el conjunto, ¿no? El conjunto de, de habilidades gerenciales y directivas de un individuo ¿no? que tiene para influir en la forma de ser actuar de las personas. ¿no? Hoy estamos en una, en, una, en una nueva era, en la era del líder coach, ¿no? en el que tenemos que atender todos los que estamos, eh, bueno, pues como responsabilidades en gestión de personas o al frente de, de negocios, tenemos que tender a, a, a liderar desde la motivación, desde el refuerzo positivo, desde el acompañamiento, ¿verdad? Y es por ello por lo, por, por lo que hoy en día las organizaciones están buscando líderes más que jefes convencionales, ¿no? Aquellos que sean capaces de delegar, de tomar iniciativas, de gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar, evaluar proyectos de forma eficaz y eficiente, ¿no? En este, en este proceso estamos. Desde un punto de vista, y nos olvidamos por ahora de lo digital, es lo que se está buscando. ¿no? Las empresas y las organizaciones de todo el mundo, y en este sentido da igual la región mundial a la que nos referenciamos, están buscando líderes modernos, líderes capaces de gestionar plantillas, equipos y sobre todo seres humanos. ¿no? Las personas, cada uno somos de, de una condición, de unas características personales diferentes, y es por ello por lo que tenemos que buscar líderes que sean capaces eh, de crear admiración, respeto y que las personas le sigan por su propia voluntad. ¿no? Esto ya sé que es muy difícil, muy complicado, pero al final tenemos que tender a ello. ¿no? Si se fijan ustedes, aquellas empresas que mejor eh, competitividad, viabilidad eh, tienen y mejor marca externa de empleador están, están fortaleciendo, son aquellas que tienen eh, pues al frente per, per, per, perfiles de, de líderes eh, bueno, pues que son generadores de un clima laboral y una cultura adecuada e idónea ¿no? eh, que son capaces también de, bueno, pues de influir en esas personas en el beneficio de la propia organización ¿no? pero siempre teniendo en cuenta al individuo para posteriormente trabajar el, el colectivo ¿no? y al final esto es un líder ¿no? estarán de acuerdo conmigo en que es la esencia de la organización ya digo que no se buscan jefes que los líderes eh, son el mayor reclamo que hoy en día se está persiguiendo por parte de todo tipo de instituciones. Eh, hoy en día eh, hay un déficit brutal de perfiles profesionales adecuados a las organizaciones y ustedes me dirán, pero también hay muchísimo desempleo. Sí, es curioso, hay muchísimo desempleo. Hay, hay una brecha enorme entre lo que las organizaciones demandan y lo que el mercado de trabajo, eh, todos los que estamos en el mercado de trabajo, somos capaces de, de aportar. ¿no? Y es por ello por lo que cada vez nosotros como individuos tenemos la obligación de trabajarnos a nosotros mismos esas capacidades gerenciales esas capacidades de líderes a través de herramientas eh, bueno pues eh, que después hablaremos de ellas si me, si me permiten modernas de liderazgo moderno de coaching de mentoring de herramientas que de las nuevas tecnologías y la era digital nos nos ha traído con, con, con ella y que efectivamente tenemos que apoyarnos para para intentar llegar a ese liderazgo óptimo, ¿no? que, es, que es, al final, lo que, lo que se, se tiende a, a buscar y a encontrar. ¿no? Porque históricamente siempre estábamos en apotestas. ¿no? Seguro que muchos de ustedes están al frente de equipos de trabajo, de departamentos o de empresas en el que tienen un, una potestad, ¿no? Es decir, una, un, un poder escrito a través de, de un contrato de trabajo de una jerarquía organizacional que les permite tomar decisiones y que las personas que están bajo sus órdenes eh, o bajo su disciplina, pues efectivamente tengan que, que obedecer. ¿no? Pero después hay otro liderazgo, que es el liderazgo de la autoritas, ¿no? que decían los romanos, ¿no? Esa, ese famoso autoritas versus potestas. ¿no? Y este, al final esta autoridad es la que tenemos que intentar, digo que no es fácil, pero hay que intentar buscar y conseguir en la medida de nuestras posibilidades. ¿no? Y en el equilibrio exacto entre la autoritas y la potestas es donde nosotros nos deberíamos de mover. No hay nada más absurdo que una autoritas sin potestas, pero no hay nada más peligroso y temerario que una potesta sin autoritas. ¿no? Y lo vemos no solo a nivel social, no solo a nivel laboral, sino a nivel político muchas veces. ¿no? Como una autoridad con con liderazgo eh, y con legitimidad muchas veces pues es capaz de arrastrar potestades que están escritas en un, en un manual. ¿no? Por lo tanto, este es el equilibrio al, al cual tenemos que, que aspirar. Y fíjense que en la tarde de hoy tenemos una misión muy importante, ¿no? que es adentrarnos en el liderazgo desde tres vertientes distintas. ¿no? La primera, el liderazgo en relación a, a las personas. Todos nosotros hemos tenido que relacionarnos con nuestros semejantes en un entorno de trabajo, en un entorno, en un entorno organizativo, y, efectivamente, es muy importante, si queremos ser líderes eh, que trabajen eh, de manera óptima, eficiente y, y, y eficazmente, pues tenemos que trabajar ese liderazgo hacia las personas, ¿no? Después hablaremos de, de cómo eh, Daniel Goleman nos explicaba en su, en su maravilloso manual Inteligencia Emocional en qué consiste esto, ¿no? Después hay otro liderazgo, otro liderazgo que es muy, muy importante, que es en relación a la organización y a los procesos, ¿no? Y al final este es un liderazgo que no tenemos que olvidar porque al final ten, si no tendría eh, poco sentido todo lo, que nos, todo lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, sino que todo tiene que estar enfocado hacia los objetivos, los logros, las metas que están marcadas por parte de las organizaciones. Este liderazgo no hay que olvidarle nunca porque si no estaríamos hablando de una anarquía malentendida. ¿no? Pero ojo porque después... Y cada vez que me enfrento a conferencias eh, pues, de liderazgo, de coaching, pues eh, es, es, muchas veces se pasa por alto, pero yo creo que al final es la parte más importante, ¿no? es la piedra angular sobre la que se basa todo lo que vamos a hablar. Y me permito, y soy un atrevido, adelantarles que es la piedra angular de todo lo que van ustedes a ver en las sesiones que mis compañeros van a tener a bien eh, comentarles, ¿no? que es el liderazgo hacia nosotros mismos. Y esto es muy difícil a veces de... De observar, porque históricamente no hemos tenido esa capacidad de mirarnos hacia adentro, no pero al final es muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Qué tipo de competencias? ¿Qué tipo de habilidades? ¿Qué características personales tenemos nosotros como ciudadano, como individuo? Y a partir de ahí... Y solo a partir de ahí, desde un autoconocimiento completo de nuestra persona y de nuestra capacidad como persona que estamos interrelacionando una organización y con más personas, seremos capaces de ir trabajando esta brecha que nos permita desarrollar las habilidades de liderazgo necesarias en cualquier tipo de organización. ¿no? Y al final, a todos nos han comentado en algún momento eh, cuáles son las, las competencias, las habilidades que, que un líder tiene que tener. ¿no? Y efectivamente... Se pueden nombrar muchas, 100, 50, 60, ¿no? Pero si las tuviésemos que abreviar y resumir, podríamos hablar de que esta persona tiene que tener un grado de automotivación propio, parte también de la inteligencia emocional, pero también tiene que ser capaz de motivar, para lo cual tiene que tener un enorme eh, o una enorme capacidad de desarrollo en habilidades sociales, en lo que hoy me voy a detener. Fíjense ustedes qué paradoja. Vamos a hablar del liderazgo digital y les dice eh, su, su, su, su ponente que les va a hablar de habilidades sociales mucho y efectivamente va a ser así porque no se entendería una cosa sin la otra tenemos que tender a ser liderazgo eh, bajo el paraguas de la honestidad y la ética me detendré más adelante en ello y estamos hablando de un entorno buca, un entorno globalizado, internacionalizado en el que no cabe subterfugios eh, ilegales y en el que si queremos ser una, un líder de una empresa seria eh, con una marca potente ahí fuera, tenemos que tender a ser honestos y éticos. Tenemos que ser capaces de resolver problemas y si son de forma rápida, muchísimo mejor. Tenemos que tener capacidad analítica, ser creativos. Tenemos que tener esa capacidad de delegar. Obviamente no hay un líder que se precie, que no tenga capacidad de delegar. Y esto al final nos cuesta mucho porque eh, bueno pues riñe mucho con el amor propio que tenemos eh, cada uno de nosotros y, y, y, y bueno pues esta, esta, esta falta de, de humildad ¿no? a la hora de, de saber que otros quizá eh, con perfiles igual más especializados o técnicos son capaces de hacer algo que a nosotros igual se nos escapa ¿no? y sobre todo tenemos que ser también absolutamente disciplinados. ¿no? Esto desde un punto de vista del liderazgo, si nosotros nos adentramos en el liderazgo digital pues evidentemente nos tendremos sí o sí que remitir a, a, bueno, pues a la premio Nobel Marie Curie, ¿no? que tiene una frase que yo siempre eh, acuño en mis conferencias, que me parece que viene muy a, a, a lugar a lo que hoy en día eh, nos encontramos y nos enfrentamos. ¿no? Y ella decía, fíjese que ya han pasado años de su, de su existencia, que nada en la vida debe ser temido y que solamente debe ser comprendido, y que ahora es el momento de comprender más para temer menos ¿Por qué empiezo con esta frase porque si hablamos del liderazgo digital que es lo que nos ocupa en la, en la, en la charla de hoy eh, inexorablemente tenemos esa sensación de caída al vacío eh, sin red en el que no sabemos muy bien hacia dónde vamos a parar o incluso hay muchísimas personas que ayudo en mi día a día en desarrollo personal y now placement que me preguntan eh, o me afirman directamente que ellos no se ven en este mundo digital, que no están ya en esto de aprender nuevas habilidades, que realmente este tsunami, porque es un tsunami, les ha cogido ya mayores, quizá, y no se ven subiendo a esta ola. ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, ¿no? al final es todo voluntad y estamos todos absolutamente obligados a subirnos a esta ola para surfearla, me permiten la metáfora, y, y que no nos coja eh, esta ola por delante y nos lleve y, y, y naufraguemos en ella, ¿no? Porque esto ha venido para quedarse. Lo digital y la transformación en las empresas a todos los niveles ha venido para quedarse, y esto, esto está fuera de toda duda. ¿no? Antes de adentrarnos técnicamente en cada uno de los aspectos características, y en cada una de las condiciones que nos ha traído esta nueva era digital. Vamos a hacer unas unas pinceladas previas, con su permiso, en el que si nos adentramos primero en el concepto, hablaremos de que es ese enfoque estratégico de gestión centrado en la calidad y el valor funcional de los activos digitales en una organización. Y hablo de los correos electrónicos, hablo de, de los documentos digitales, de los contenidos audibles, de los CRM, luego hablaré de ello, de los, de los eh, las ERPs, las herramientas de gestión empresarial, de los dispositivos digitales y cómo todo esto, desde un punto de vista de comunicación interna y externa, ha venido para quedarse y tenemos la obligación, y en esto no vale hacer como el avestruz escondiendo la cabeza debajo de la tierra, sino que hay que afrontar, porque ha venido para quedarse y estamos en la obligación de tener que desarrollar estos conocimientos y habilidades. Sí, las personas en el eje del nuevo liderazgo siempre Bajo cualquier circunstancia y en la, hora, en la nueva era digital, las personas seguirán teniendo un peso absolutamente específico. Como motores de cambios, como motores de evolución y como motores de adaptación. Porque de nada servirá tener empresas digitalizadas si las mentes de nuestros colaboradores, y esto sucede muchísimo, no además hay un dicho, hay un dicho eh, muy recurrente en estos casos que se dice que que habla de que si quieres crearte enemigos, lo único que tienes que hacer es proponer un cambio. Y si no, ustedes seguro que tienen ejemplos en su entorno en el que han planteado algún cambio y lo que han ocasionado es algún tipo de barrera hacia, hacia, hacia ese tipo de cambio. no Pero si somos buenos líderes y queremos optar a ser líderes de referencia, tenemos que ser los primeros que nos pongamos al frente de esta revolución digital. Tenemos que ser los primeros que tengamos que dar ejemplo y que evidentemente tenemos que contribuir a esa transformación digital que ha venido para quedarse. Decía Einstein, de hora conocidos por todos nosotros, que dar ejemplo no es la principal forma de influir sobre los demás, sino que es la única. decía Y efectivamente, si lo que queremos es tener una empresa digitalizada, una empresa que proceda a hacer una transformación digital, de la era 4.0 necesaria e imprescindible, seremos nosotros como líderes los primeros que nos tenemos que poner al frente de ese tipo de revolución. ¿no? Tenemos que ser líderes dinámicos y adaptables. ¿Por qué? Porque hablaremos mucho de la adaptabilidad. Yo siempre que hablo de la adaptabilidad lo considero un concepto absolutamente premium, un concepto big top. La adaptabilidad hoy en día es una de las competencias más admirables por todo tipo de organización y por todo tipo de entornos. Y solo hay que mirar apenas hace unos cuantos meses, cuando una maldita pandemia como el COVID nos golpeó a toda la humanidad. O cómo lo digital, hace 10 años estaba empezando y estaba en ciernes de lo que iba a suceder posteriormente. Y hoy en día las redes sociales, por ejemplo, son el motor que mueve las relaciones de nuestros jóvenes, de la generación Z. ¿no? Por lo tanto, fíjense ustedes si es importante ser adaptables. Pero primero nosotros poniéndonos al frente de este liderazgo moderno, dinámico y adaptable. Porque tenemos que ser capaces de ser personas que puedan asumir transformaciones ágiles, flexibles, que sean capaces de innovar para después, obviamente, como cualquier líder que se precie, tener esa capacidad de, capacidad de visión con V para anticipar esta nueva ola que ha venido para quedarse, pero que se irá mucho más en los próximos años acentuando acentuándose. Líderes con códigos éticos basados en la sostenibilidad Fíjense ustedes que ahora en Glasgow, saben ustedes, en Escocia, está, están teniendo lugar las jornadas sobre el medio ambiente a nivel mundial que están causando muchísima atención de todo tipo de, de colectivos ¿no? y, y de sociedad y de personas que, son, que todos estamos en este mundo. ¿no? Y, y es que la sostenibilidad, el medio ambiente, cómo trabajamos nuestro entorno, es algo que, que es absolutamente prioritario. Si queremos estar al frente de empresas y de organizaciones viables, competitivas ahí fuera, dignas de admirar, tenemos que ser capaces de ser líderes que no giren la cabeza, sino que estén al frente de estas revoluciones y que se tomen los comportamientos, creencias y actitudes en base a sostenibilidad, emprendimientos e innovación como una obligación en su día a día. ¿no? Evidentemente, fortaleciendo nuestro presente y generaciones futuras. ¿no? Yo creo que aquí hay poco debate, ¿no? Si quieren ustedes, después en el debate posterior, les emplazo a, a que me comenten qué les parece todo esto. ¿no? Pero evidentemente los códigos éticos basados en sostenibilidad son parte de este liderazgo moderno. ¿no? Tenemos que ser líderes, lo decíamos, lo decíamos anteriormente, que estén preparados para los nuevos entornos. ¿no? Los nuevos entornos complejos, volátiles, ambiguos, completamente llenos de incertidumbre. Y efectivamente tenemos que ser los promotores de estos factores eh, del cambio, ¿no? para liderar multipli la multiplicidad de variables que hoy en día en nuestro entorno se dan. ¿no? Tenemos que ser capaces de esto y de mucho más, no. tenemos que ser capaces de nominar para otro lado y afrontar estos cambios como algo que, que evidentemente han venido para quedarse. Dentro de los objetivos de un buen líder digital, bueno, pues podríamos citar muchos, no. pero efectivamente no olvidemos que si queremos ser unos buenos líderes digitales y en esto estamos, ¿no? intentar desarrollar competencias que son imprescindibles, lo hacemos por unos objetivos claros. No, no, no, no lo hacemos por querer simplemente hacer un deber ser ¿no? o un, un brindis al sol, sino porque queremos focalizarlo en un retorno cuantitativo de beneficio tangible para nuestra organización. Por lo tanto, el impacto en ventas tiene que estar garantizado. Efectivamente, debemos apostar por aquellas tecnologías y estrategias que impulsen la generación de negocio y ventas. De otra forma, estaríamos eh, siendo absolutamente eh, temerarios a la hora de afrontar cambios que no nos diesen un rendimiento a corto o medio plazo. Tenemos que ser capaces de adoptar tecnológicamente todas aquellas herramientas, estrategias y eh, metodologías que han venido para quedarse de la, de la mano de la era digital, ¿no? como son las estrategias basadas en la digitalización, en soluciones cloud de la nube, en la conectividad, en el Internet de las cosas, en, en, en, en, en, los, en los ERPs que decía Tener 20, en todo lo que tiene que ver con los TRMs, con los dashboarding, con los campos virtuales. Después iremos más en detalle en este tema. ¿no? Pero yo creo que no se nos escapa que tenemos como objetivos el adoptar tecnológicamente en nuestras organizaciones este tipo de herramientas. ¿no? Tenemos que adoptar estrategias resilientes. ¿Por qué? Porque estamos en entornos buca. Los entornos Buca, que después me referiré a ellos, que son volátiles, que son absolutamente caóticos y que son absolutamente imprevisibles, fortalecen a aquellas personas y a aquellos líderes y a aquellas organizaciones que han sido capaces de marcar estrategias resilientes, ¿no? Es decir, que han puesto en marcha estrategias de fortalecimiento para favorecer, favorecer sostenibilidad eh, en entornos muy cambiantes, ¿no? Siempre se dice, y a lo largo de la humanidad si nos ponemos a analizar qué es lo que ha sucedido en otras eras, siempre se ha dicho que en épocas de cambio, en épocas de crisis, siempre se han generado multitud de oportunidades. ¿no? Y esto, ahora que estamos en la Cuarta Revolución, hay quien dice que estamos a punto de entrar en la Quinta Revolución, esto se ha dado siempre desde la Primera Revolución, desde la Segunda Revolución, la Tercera del Internet, siempre se, hemos vivido ese tipo de, de, de, de estrategias resilientes. ¿no? Son aquellos líderes que estén al frente de aquellas organizaciones con estrategias resilientes son capaces de sacar provecho. ¿no? Tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos. No podemos pretender estar en organizaciones modernas sin que nosotros como líderes al frente de las mismas seamos capaces de formarnos, capacitarnos, desarrollar habilidades, desarrollar también nuestras características y nuestra personalidad, porque al final tenemos que eliminar nuestros miedos, nuestras creencias internas de que esto es imposible para nosotros. ¿no? Al final tenemos que estar ahí, al frente. Tenemos que estar, eh, pues efectivamente, liderando, nunca mejor dicho, ese tipo de transformaciones. El análisis de datos. ¿Qué es esto de análisis de datos? ¿Y cómo la Big Data ha venido para quedarse? ¿Cómo eh, los marcos legales, a través de la ética empresarial, también ha venido para quedarse? ¿Cómo adoptar mecanismos de inteligencia artificial a los que después me referiré con más detalle? o modelos predictivos sin olvidar nunca y en esto eh, yo creo que voy a ser bastante contundente porque soy absolutamente un, un creyente eh, en, en, en esto de la humanización de la marca ¿no? ojo con esto porque hay muchísimas organizaciones que están perdiendo un poco el foco en, en lo que somos ¿no? que es eh, seres humanos que nos tenemos que interrelacionar entre nosotros ¿no? y, y hay quien dice que hay muchísimas organizaciones que están girando un poco su visión y no corriendo demasiado hacia, un, hacia una carrera hacia lo digital, que es imprescindible, porque están olvidando demasiado lo que es la humanización de su propia marca. ¿no? Y esto sí quedaría para un debate. Les emplazo a que después abramos un debate sobre este particular, ¿no? en el que tan importante es eh, introducir estas tecnologías y estas metodologías de lo digital como sin olvidar nunca este componente humano que tiene que impregnar toda nuestra cultura corporativa para tener una búsqueda de un propósito, una visión, una misión, unos valores y unos principios ¿no? para que este código ético esté impregnado y esta responsabilidad social como, como, como organizaciones que están compuestas por personas hacia al cabo. Desde un punto de vista claves del mercado de trabajo y la empresa 4.0, eh, bueno, pues voy a adelantar, eh, antes de entrar en el descanso, eh, algunos, algunos conceptos para que después tengamos tiempo largo y tendido de, de poder afrontarles. ¿no? Estamos en la era de la digitalización y esto eh, creo que no se, no se nos escapa a ninguno, pero esto ha traído sus detractores y sus defensores, ¿no? Eh, eh, premios Nobel de la, de la, del nivel de Hopkins decía que efectivamente iba a ser eh, lo peor que le iba a pasar a la humanidad Fíjense ustedes, y que iba a ser el caos absoluto para que la humanidad como tal, la civilización moderna, desapareciese Él nos dejó esta frase en los últimos años de existencia Y claro, no es lo mismo que lo diga cualquier otra persona a que lo diga un genio de este nivel, ¿no? Él, efectivamente, siempre era un detractor de estas nuevas eh, bueno, estrategias digitales y de esta nueva inteligencia artificial como destructora, sin duda, de los nuevos puestos de trabajo. ¿no? En cambio, hay otra gente, muchísimos otros, que dicen que efectivamente lo que va a permitir es eh, bueno, pues tener muchísimo más tiempo dedicado a la innovación dentro de las empresas, que se van a crear puestos de trabajo que incluso hoy en día no somos capaces ni de predecir, como hace 10 o 15 años tampoco lo éramos, para intuir que iba a haber especialistas en Big Data, especialistas en SEO, en SEM, en inteligencia artificial. ¿no? Efectivamente, posturas hay de todos los tipos. Lo que sí que es cierto es que ha venido para quedarse y que aquellos puestos de trabajo que sean repetitivos, aquellos puestos de trabajo que no aporten valor, serán los puestos de trabajo que van a tener inexorablemente que poquito a poquito desaparecer. ¿no? Eh, aquí al, eh, eh, miro a mi alrededor aquí en España y veo con asombro cómo están desapareciendo poquito a poquito entidades financieras, sus personas eh, desde el punto de vista de, de seres físicas a pie de calle. ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimas gestiones administrativas o de o de menos relaciones comerciales financieras que se están haciendo desde un aparato móvil. ¿no? Y esto es inexorable, ¿no? Y va a venir a todos los niveles, en la ciencia, en las finanzas, en absolutamente ámbito comercial, en absolutamente todo tipo de sectores. ¿no? Porque las competencias digitales, que son aquellas que implican un uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad, las competencias digitales son absolutamente y serán imprescindibles para nuestros tiempos. Ya sea líder o no sea líder. Si soy líder, tendré que saber de qué va esto. ¿no? Y tendré que inculcarme a mí mismo este desarrollo competencial digital, entendido como competencia, aquella, aquella condición que me permite eh, realizar un desarrollo de trabajo óptimo con aquello que, que es mi dedicación diaria. ¿no? Al final esto es una competencia. ¿no? Pues la competencia digital es. Eh, aquella que me permite interactuar con las nuevas estrategias y metodologías que hoy en día están a nuestro alcance la inteligencia artificial pues ya me dirán ustedes está en nuestros días ya ¿no? la inteligencia artificial que ya eh, eh, nuestra querida Sophie el famoso robot que seguro que han visto ustedes vídeos creado en Estados Unidos por emprendedores eh, en el que ya interactúa, piensa gesticula, se ríe, incluso llora como un ser humano, seguramente es lo primero que pensamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Pero ojo, porque la inteligencia artificial, como veremos más tarde, está a todos los niveles. Está en el ámbito sanitario, para simular operaciones. Está en el ámbito de, la, de las redes sociales, para eh, invitar a las personas a tener contactos con aquellas otras que seguramente tengan cosas en común. Eh, Facebook fue una de las primeras redes sociales que utiliza la inteligencia artificial para etiquetar eh, incluso aunque estés de espaldas, y etiquetar a las personas y hacerte sugerencias acerca de si esa persona es alguien de tu, de tu círculo más estrecho. Por LinkedIn, ¿qué les voy a contar de LinkedIn? Cuando LinkedIn realmente, sus grandes motores de existencia están en la Big Data, y la inteligencia artificial. ¿no? Digamos que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, está impregnando absolutamente todo nuestro entorno y son muchas, después hablaremos de ello, después del descanso, son muchísimas las organizaciones que efectivamente están ya trabajando con sistemas muy parecidos a estos para que eh, sin duda eh, se, se le pueda sacar todo el trabajo y todo el provecho a esto. ¿no? La Big Data, fíjense ustedes si no es importante esto, ¿no? La Big Data, como el análisis de grandes datos, que hoy en día las organizaciones gastan ingentes cantidades de dinero para contratar sistemas, software y personas expertas en este ámbito que les permita discernir. Lo importante de lo que no lo es. ¿no? Ya decía el ejemplo de LinkedIn, pero como LinkedIn absolutamente todo, ¿no? Al final hay empresas que están modernizándose de la mano de Big Data para después poder llegar de forma coherente y correcta y de forma mucho más práctica segmentando su público objetivo, aquello, aquellos targets de sector que están, que están en, su, en, su, en su base del negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? al final es absolutamente importante saber qué es esto de la Big Data. Y como siempre digo yo, ¿no? Eh, igual no hace falta ser experto en todo esto. Lógicamente no, no hay que morir de frustración, pero sí que tenemos que tener cierto barniz para que cuando eh, este tipo de, de ámbitos, de herramientas o de metodologías sí. las estemos trabajando en nuestro puesto de trabajo en nuestras organizaciones, sepamos qué es lo que nos están contando y cuando nosotros sepamos cuál es nuestra competencia y cómo está trabajando, que eh, efectivamente seamos capaces de liderar ese tipo de transformaciones de la mano de la inteligencia artificial, de la Big Data y que sepamos que es Python, por ejemplo, o qué es la robótica, o qué es eh, Google Analytics o qué es ese tipo de cosas que al final estamos obligados a conocer. ¿no? Pero evidentemente la ciberseguridad eh, es la otra cara de la moneda, ¿no? Si estamos hablando de que lo digital tiene un papel fundamental, y lo tiene y lo tendrá, la ciberseguridad se ha convertido pues, en la contrapartida. ¿no? Digamos que hoy en día estar seguros en la red se ha convertido en algo que es una premisa básica para todo tipo de organización. ¿no? Todo tipo de organización a nivel público y privado, ¿no? porque saben ustedes que hay muchísimas eh, ciudades, ayuntamientos, instituciones públicas que ya están trabajando de lleno con, con inteligencia artificial, con Big Data, con robótica y con ese tipo de, de, de herramientas modernas. ¿no? La ciberseguridad eh, lo que hace es proteger de los crackers que son aquellas personas que utilizando sus conocimientos en informática lo que hacen es vulnerar fragantemente cometiendo ilegalidades para vulnerar, secuestrar datos o infectar, como le pasó recientemente a la ciudad de, de Baltimore, creo que fue, o de Estados Unidos, ¿no? En el que toda la ciudad quedó secuestrada. Eh, no funcionaban ni los medios de transporte ni los medios de comunicación, ¿no? O sea, que es que al final estamos hablando de, de implicaciones muy serias, ¿no? En el que nos afectan a todo tipo de ciudadanos, no solo a las organizaciones privadas. Aquí en España, hace apenas unos meses, antes del verano, el Ministerio de Trabajo, el encargado de pagar las prestaciones contributivas a las personas que se habían quedado sin trabajo, Tuvo un colapso por un ataque de ciberseguridad en el que secuestraron todos los datos de todos los usuarios y se retrasaron los pagos de las personas en España. Digamos que las repercusiones son brutales y son inmensas, ¿no? Nos podría dar esto para una charla en sí misma, ¿no? Los spear phishing, los phishing, los malware, todo ese tipo de, de, de, de, de ataques eh, tienen que ser conocidos hoy en día y tenemos que estar precavidos y contratar a las personas adecuadas para que esto no suceda, ¿no? ¿Qué vamos a decir del marketing digital y la presencia web? ¿no? Hablamos antes del SEO, el Search Searching Engine Optimization, el sen eh, User Experience, la experiencia de usuario, la analítica, el e-commerce. Al final, eh, la presencia web es absolutamente imprescindible y si lo que queremos es eh, ir poquito a poquito transformando nuestras costumbres y nuestra cultura organizacional como líderes, tenemos que estar familiarizados con este tipo de herramientas. ¿no? Tenemos que saber qué es el SEO tenemos que saber qué es el SEM, cuáles son las herramientas de posicionamiento, cómo estar publicando una noticia en Colombia y que sea visualizada en Japón a través del posicionamiento en Google, qué es esto de la experiencia de usuario para que cuando ustedes introduzcan su web empresarial y puedan salir absolutamente eh, bien retratados con una vistosidad y una visualidad y una, una interacción adecuada con su público objetivo, que su público objetivo no le dé pereza entrar en su página y pueda llegar a aquello, a, por, por aquello del cono de ventas, por el pipeline, adecuadamente a cerrar esa venta a través de, de herramientas de e-commerce. Cómo la analítica nos permite saber cómo interactúan con nosotros en nuestros, en nuestros páginas eh, y nuestros blogs y nuestras redes sociales por nuestro público objetivo. Es importantísimo saber cómo interactúan. Y todo esto del marketing digital y la presencia web, como pueden imaginar, pues ha venido para quedarse. ¿no? Ya llevamos unos cuantos años incrementando este tipo de, de, de, de, de intensidad, pero hoy por hoy es absolutamente imprescindible conocer ese tipo de herramientas. Las redes sociales en los negocios y el empleo. Bueno, yo, yo estoy muy acostumbrado a que organizaciones de toda condición me comenten o me, o, o me contraten para formar directamente a, su, a sus mandos directivos en, en redes sociales como LinkedIn, para los negocios a través de sus funcionalidades de Sales Navigator, de Marketing Solution o, o departamentos de, de Headhunting o departamentos de selección a través de herramientas de Talent Solution. Eh, y, y al final esto es una, una nueva forma de hacer negocios y de llegar a mi público objetivo. ¿no? Porque las redes sociales también han venido para quedarse y hoy en día el que no esté familiarizado con las herramientas de Insight o de Ads, de Facebook, de Instagram, de Twitter, o ya digo, de, de, de, de, de, de, de, del business, del, del WhatsApp, por ejemplo, de los canales de YouTube, o no sepa lo que es esto del TikTok para empresas o el Pinterest, pues evidentemente va a tener más limitaciones a la hora de hacer negocios, ¿no? porque su competencia seguramente pueda llegar a tener un conocimiento más adecuado en esto. ¿no? Tenemos que saber qué es esto de las redes sociales y tenemos que saber cuáles de estas redes sociales trabajan para nuestro beneficio en función del sector al que me dedique, al público objetivo al que vaya, y en el entorno en el que me esté moviendo, para los negocios y para el empleo. ¿no? Y si hablamos de la transformación digital, y me permito hacer esto antes del descanso, eh, hablamos eh, de los Recursos Humanos 4.0 en el ámbito de la gestión de personas. ¿no? cómo la transformación digital en la gestión de personas lo está transformando absolutamente todo, ¿no? la gamificación en los procesos de selección. Fíjense ustedes, empresas como L'Oréal, como Google, como Facebook, ya está contratando a través de la gamificación, a través de, de, de juegos, de videojuegos, en el que varios candidatos pujan por un puesto de trabajo concreto y hace, en vez de hacer dinámicas de grupo o assessment, como antiguamente se, se venían haciendo y que todos hemos tenido que, que superar seguramente, eh, pues ahora lo hacen a través de videojuegos en el que se hacen eh, unas simulaciones eh, a través de estos, de estos videojuegos se plantean situaciones y se sacan conclusiones acerca de qué competencias qué características y qué decisiones se han tomado por parte de los candidatos en un sentido u otro para ver qué candidato es el más adecuado para mi organización ¿no? de los juegos de gestión y trabajo en la nube, ¿qué, qué vamos a contar? ¿no? Eh, las organizaciones hoy en día tienen que estar interconectadas si son muy grandes y tienen varios centros de trabajo ya ni les cuento, por lo tanto el trabajo en la nube por aquello también de evitar estos ataques en ciberseguridad que se están produciendo, pues se han convertido, se han convertido en una tendencia absolutamente global e importante. ¿no? Eh, si les parece, vamos a hacer un pequeño descanso de cinco minutos. No se vayan porque he dejado lo que más interés puede llegar a, a, a producirles para el final. Pero sí que no les quiero abrumar y me gustaría en este punto, si les parece, Federico, hacer un pequeño descanso de cinco minutos y abordar la parte más digital de mi charla. Bueno, eh, ya vamos retomando con recuerden dejar sus preguntas eh, en la casilla de que se llama preguntas y respuestas y allí al final estaremos resolviendo las todas muchas gracias y continuamos con esta segunda sesión muchas gracias Federico eh, gracias por su paciencia eh, continuamos donde lo dejamos eh, si les parece eh, estábamos hablando ya de lleno de la era digital estábamos hablando de las últimas tendencias que estaban eh, produciéndose de lo importante que era conocer todo aquello que está sucediendo a nuestro alrededor para desarrollar nuestras habilidades y conocimientos en este área como líderes digitales que tenemos que ser. Habíamos hablado de la inteligencia artificial, habíamos hablado de la Big Data, de la ciberseguridad y la importancia extrema que hoy en día tiene nuestros días, de las herramientas que el marketing digital y la presencia web, como el SEO, el SEM, la experiencia de usuario, analítica, el e-commerce, y todo el tipo de estrategias y e business pueden llegar a tener para nuestros negocios, de la importancia de las redes sociales, para los negocios y el empleo, y nos habíamos quedado bueno, pues en los recursos humanos 4.0, en ¿no? esa transformación necesaria para gestionar personas y estar en el ámbito organizacional de manera eh, bueno, pues, eh, adecuada ¿no? en este nuevo entorno, en, entorno 4.0. Hablamos de la gamificación, hablamos de los softwares de gestión y los trabajos en la nube, y aquí nos quedamos, ¿no? Y aquí nos quedamos porque sí que es cierto que todos hemos conocido eh, la existencia de Salesforce, de NetSuite o de Microsoft Dynamics o de SalesNet como administradores o gestores de, en relación con los clientes, ¿no? los famosos CRM, ¿no? Los CRM's que vienen utilizando ya hace años, cada vez están eh, más basados en sistemas de nube, están más basados en la personalización y, y la concreción de las necesidades concretas de cada una de las organizaciones. Y seguro que muchos de ustedes trabajan con sus propios CRM's creados a, a medida para, para dar soluciones en esas relaciones eh, bidireccionales que ustedes pueden llegar a tener con, con clientes, con proveedores, etc. ¿no? Lo mismo sucede con con los recursos empresariales, ¿no? las famosas ERPs, ¿no? eh, cada vez más basadas en sistemas eh, que hemos dicho anteriormente, basados en la nube, sistemas de Oracle, de SAP, como, como SAP está haciendo unas, unas, unos esfuerzos ingentes en, bueno, pues en trabajar eh, bueno, pues con sistemas eh, de, de, de, de basados en la nube ¿no? y como bueno, históricamente se, se le acusó de, de ir por detrás de Salesforce en ese sentido, a pesar de ser una, un número uno mundial en este, sistema, en, este, en este tipo de soluciones de RP, pero como también SAP, evidentemente los, los, el incremento que está teniendo eh, en los últimos años de facturación en venta de soluciones en ese sentido está siendo enorme, ¿no? porque al final la nube ha venido para quedarse, el cloud y todo tipo de soluciones en ese sentido han venido para quedarse. ¿no? Después hablamos de la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿no? Esto que nos parece un poco como de ciencia ficción, en el que bueno, todos hemos visto películas que estaban basadas en este ámbito y que hasta hace poquito nos pillaba muy lejos, pues hoy en día es una de las partes más importantes para todo tipo de organización moderna. Y hay muchísimas herramientas y metodologías que de la mano pues, de Microsoft, de Facebook, de Google, nos están trayendo para que nosotros nos podamos en nuestras organizaciones adaptar a, a ese tipo de metodologías. ¿no? Si vemos una estadística de estatista en la evolución que ha tenido todo este tipo de, de, de herramientas y técnicas de realidades aumentadas o virtuales, vemos evidentemente que, que es brutal. ¿no? En, los, en los PCs, en los móviles, cómo se está creciendo eh, el aumento de eh, de, bueno, pues, eh, del mercado en este, en este ámbito. ¿no? La tasa de crecimiento habla por sí misma. ¿no? La tasa de crecimiento anual en, en realidad eh, virtual eh, es, eh, va a ser, ¿no? ya está siendo, hasta el 2020 ha sido brutal, pero de 2021 a 2025 eh, está prevista que crezca en un 106%. ¿no? O sea, es algo absolutamente brutal. ¿no? La realidad aumentada y virtual que saben ustedes que tiene un matiz eh, muchas veces eh, se habla indistintamente de una y de otra, pero al final la, la realidad virtual es, eh, es la, la generación de, de, de escenarios a través de herramientas eh, digitales que te permiten recrear bueno, pues ambientes de trabajo más adecuados para entrevistas en remoto, eh, te permiten crear eh, quirófanos eh, para poder simular eh, operaciones en remoto, o te permiten también pues, eh, trabajar pues, eh, en escenarios como construcción o arquitectura en, en, en, en, en, en, en situaciones en las que quizá hasta ese momento no había nada construido. ¿no? En cambio, la realidad virtual es algo parecido, solo que bueno, de la mano de, la, de, de las herramientas 3D lo que hacen es eh, bueno, pues conjugar ambos, ambas técnicas y lo que hacen es de esta forma eh, poner al servicio de las organizaciones que no hace falta pensar en multinacionales, sino que también están hoy en día herramientas y técnicas a la altura de, de pequeñas y medianas empresas, cómo pueden eh, diseñar cosas eh, y, y producir eh, gestión de, organizativa de manera adecuada. ¿no? Eh, el potencial de estas herramientas está, eh, está fuera de toda duda. Fíjense ustedes que está aplicada en sistemas de salud, de ingeniería, de construcción, de, de inmobiliaria, incluso militares y educación y de retail. ¿no? Y empresas de toda condición, como Accor Hotels, que por ejemplo fue muy famosa por, por, por bueno, pues recibir a sus clientes y hacerles esperar en, este, en, en, en unas salas en las que se reproducía eh, simulación de viajes para que ellas pudiesen, eh, a la vez que esperaban a ser atendidos, simular Buena, nuevos, nuevos viajes y nuevas atracciones dentro de, su, dentro de sus eh, parámetros y objetivos. ¿no? O Thyssen Group, eh, la multinacional de ascensores, cómo reproducía y generaba contextos a través de la realidad virtual y, y aumentada. Eh, escenarios que les permitían, sin tener que desplazarse y sin tener que poner en riesgo a sus trabajadores simular los planos de un edificio, de una colocación o una instalación de los ascensores, ¿no? O de New York Times, o de Greenpeace, o una NASA, ¿no? El famoso proyecto de la NASA en el que ha recreado, ya es una realidad, escenarios de la, de la Estación Internacional Espacial sin tener que, que desplazar a sus astronautas hasta el espacio, ¿no? Por lo tanto... Esto ha venido para quedarse a todos los niveles en el entorno educacional. No les cuento nada en el entorno de las redes sociales. Ya hemos hablado del caso de LinkedIn paradigmático de, de, de, de, de este, este tipo de, de, de sistemas o de Facebook con su famoso proyecto de realidad aumentada eh, que yo pude ver in situ ¿no? en la sede central de Madrid, donde he estado trabajando yo para Facebook los últimos años. Había un aparato que no se lo dejaban probar a cualquiera porque era tal la simulación de la realidad virtual que tenía, que se convertía en, una, en un problema. ¿no? Había gente que se lo tomaba demasiado en serio, se metían problemas ¿no? eh, de, de ansiedades y de, y, de, y de no poder soportar ese tipo de realidades que son absolutamente brutales. ¿no? En el retail ni les cuento. ¿no? Hoy en día ya hay aplicaciones que permiten que las personas puedan probarse sus propias... Eh, eh, puedan simular que están vistiendo distintas prendas de ropa sin tener que desplazarse, ¿no? Y esto es absolutamente brutal. O en el contexto en el que ustedes y yo nos estamos encontrando a miles de kilómetros, podemos generar un ambiente de trabajo en el que pueda haber pues, eh, lugares maravillosos como Cartagena de Indias en su maravilloso país en Colombia, u otros entornos ambientados para que puedan ser en reuniones mucho más agradables, ¿no? Y esto se está aplicando por todo tipo de organizaciones, ¿no? Si hablamos de la IA aplicada a los recursos humanos, el famoso machine learning, pues vemos cómo las aplicaciones en la empresa son infinitos, ¿no? Para automatización de procesos, para análisis de grandes datos, para apoyo a equipo humano, ¿no? Por qué? Porque al final están pensados también para trabajar con clientes finales y el apoyo a equipo humano en eh, esa doble vertiente, eh, tanto a, en relación a los, a los clientes como en relación a, a eh, dispensar de la intensidad de trabajo a las personas que tienen que estar creando nuevos productos o nuevas situaciones para fomentar esa innovación. ¿no? La ventaja del uso de la IA, bueno, pues se va desde el ahorro de tiempo, de costes, la, de tiempo, de reducción de costes, nos permite estar centrados en la innovación, nos permite a través del machine learning aprender de los errores, ¿no? porque en esto consiste eh, una básica automatización versus inteligencia artificial. Saben ustedes, ¿no? a finales la, la diferencia fundamental es que la inteligencia artificial lo que hace es aprender de sus propios errores y esto es lo que le hace realmente atractiva. ¿no? Y, y esto es lo que nos ha dicho la Machine Learning, que, que, que, que es buena para todo tipo de organizaciones, como pueden entender. Tesla, ya ni les cuento, ¿no? que es la, la promotora de estos coches inteligentes, pero Amazon para también para sus distribuciones eh, de productos, también la lleva utilizando hace muchísimos años, Facebook, Apple, LinkedIn y, y como empresas paradigmáticas, pero yo digo que hay miles y miles y cientos de miles detrás que ya vienen utilizando este tipo de herramientas. ¿no? La consolidación del teletrabajo ha venido para quedarse. Eh, Fíjense ustedes que las, los datos que se manejan eh, en el entorno de, de España y países del entorno, eh, eh, sobre todo España, que venía de un 3-4% de teletrabajo, a, un, a pasar a casi un 50% en la época de la, de la pandemia. ¿no? Efectivamente, esto se ha venido a regularizar de alguna forma. Hay muchísimas organizaciones que ya han enviado a sus propios trabajadores a que vuelvan otra vez al puesto de trabajo, pero también es cierto, como le ha pasado a Facebook, como lo ha pasado a, a Twitter u otro tipo de organizaciones que ya también han dicho que ha, ha venido para quedarse o LinkedIn incluso, ¿no? y va a haber modalidades semipresenciales. ¿Qué significa esto? Significa que va a haber nuevas formas de trabajo en equipo y nuevas reuniones en remoto, como les pasará a ustedes cuando estén en sus organizaciones. ¿no? De tal manera, pues que, bueno, pues como está sucediendo en la, en la, en la mañana de hoy, podemos utilizar eh, multitud de herramientas que seguro que, que, que para todos nosotros son familiares, ¿no? como el famoso Zoom, como el Teams, ¿no? esa, esa, esa, esa, ese proyecto mejorado de Skype histórico, que hoy en día pues, pues que se está utilizando eh, corporativamente para muchos tipos de organización, Teams, o el Blackboard Collaborate, sobre todo para, para entidades educativas, ¿no? eh, o el Google Meet, ¿no? como el Google Meet fue evolucionando desde una versión de pago que Google sacó para poquito a poquito ir democratizando este acceso universal a las herramientas de interacción para las reuniones, ¿no? Si hablamos de trabajo en equipo, herramientas hay muchísimas, ¿no? a través de, de Trello para gestionar proyectos, Mentimeter o Kahoot, con los que he venido trabajando en Facebook, para trabajar también eh, estas puestas en común, crear debates, crear eh, preguntas y respuestas y generar un ambiente de brainstorming bastante potente, pues son herramientas muy importantes. ¿no? Mentimeter, que es una empresa del norte de Europa, está creciendo de una forma brutal. Y, y realmente yo he utilizado ambas para, para mis reuniones y demás y puedo asegurar que son, son herramientas que seguro que muchos de ustedes conocen, pues bueno, en un momento dado muy útiles para trabajar en la distancia, ¿no? O mural, ¿no? Esta, esta nueva app eh, lo que permite y se está utilizando cada vez más es interactuar y trabajar pues una especie de, de, de, de pizarra digital. En el que el, todo el mundo de la organización o de los equipos o de, para trabajar en proyectos pues está, está pudiendo eh, interrelacionarse y colaborar, aunque sea en la distancia. ¿no? Por lo tanto, herramientas hay muchas. Fíjense ustedes que hablamos de esto y no hemos hablado ni de las metodologías Agile ni de Scrum, pero yo creo que al final se nos iría un poco la charla, ¿no? pero también las nuevas Tendencias en esto del teletrabajo y en la gestión de los nuevos liderazgos modernos de la mano de la digitalización tienen muchísimo peso estas nuevas metodologías de equipos multidisciplinares, de, de, de dinamismo absoluto a la hora de gestionar y dirigir proyectos y al final eh, metodologías como Agile y Scrum también tienen muchísimo que ver en nuestros tiempos y nosotros como líderes tenemos que saber qué es esto del Scrum, de Agile, y cómo nosotros podemos beneficiarnos, ¿no? Fíjense ustedes que eran metodologías eh, de gestión de proyectos de la mano del sector IT, de la informática, propiamente dicho, ¿no? Sale de, de la cuna de las principales empresas norteamericanas este tipo de metodologías, pero hoy en día se aplican a todo tipo de proyectos multidisciplinares, ¿no? En todo tipo de sectores. Por lo tanto, tenemos que tener la obligación como líderes modernos de conocer en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Pero tenemos después eh, aterrizando conceptos, tenemos que volver eh, a los conceptos clásicos ¿no? y que hoy en día son absolutamente esenciales y son dos básicamente como líderes digitales y son absolutamente dos. Y les puedo asegurar que eh, podrán ser de los más importantes que vamos a tratar hoy, ¿no? como son el networking y nuestra marca de líder. Nuestro networking porque la red de contactos hoy en día es absolutamente imprescindible para hacer negocios y catapultar a nuestra organización en una empresa de repercusión internacional. Las herramientas de networking, LinkedIn o cualquier otra red social que nos permite catapultar eh, nuestra reputación a través de las redes sociales o a través de todas las herramientas digitales que hoy en día la nueva área nos proporciona, se ha convertido en algo absolutamente fundamental. Fíjense ustedes que veníamos de una teoría denominada a principios de siglo de los seis grados, en el que se decía por parte de economistas, de, de, economista, de sociólogos y de matemáticos, eh, que a través de seis niveles de calidad podemos llegar a conocer a cualquier tipo de persona. Y hoy en día ya no se habla por parte de los expertos de seis niveles. Esos seis niveles se han quedado abreviados en tres niveles. Fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales, y ya digo que LinkedIn es una herramienta propicia para demostrar esta teoría, se dice que con tres niveles de calidad... Y hay experimentos empíricos ¿eh? en Estados Unidos o en Francia realizados que se ha demostrado que con tres niveles de calidad trabajados adecuadamente y con, con coherencia y sentido y estrategia, se puede llegar a, a, a concretar y cerrar cualquier tipo de acuerdo. Y puedes llegar a conocer a cualquier persona que tú más o menos te propongas. ¿no? Y esto es algo brutal y revolucionario. Fíjese la importancia que tiene este networking. ¿no? Que ustedes allá en Colombia, o en Costa Rica, o en Ecuador, puedan llegar a conocer a cualquier persona en Bulgaria para cerrar cualquier tipo de proyectos es algo mágico, ¿no? Que hace 15 años apenas nosotros no nos podíamos ni imaginar, ¿no? Y, y si les hablo de en primera persona, les puedo contar ejemplos que de verdad son absolutamente increíbles, ¿no? Cómo he podido cerrar acuerdos con gente de Bangladesh, de la India, sin tener nada que ver con ellos, ¿no? Cómo a través de esta red de contactos hemos podido llegar a coincidir y poder llegar a hacer cosas. Y esto es algo mágico, ¿no? Por lo tanto, si queremos ser líderes digitales, el networking y sobre todo con las herramientas que hoy en día nos proporciona la nueva era, tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre que nuestra marca personal, como líderes, arrastre adecuadamente a nuestra marca de empresa. ¿no? Porque muchas veces va eh, indisolublemente unida, ¿no? Nosotros muchas veces no podemos actuar como líderes individuales y tener que arrastrar necesariamente la organización a la cual representamos. Por lo tanto, es muy importante saber cómo estamos posicionados a golpe de clic, el denominado Google Journey, ¿no? en el que ponen nuestro nombre y apellidos en Google y sale la caja del terror a ver qué salen las primeras tres hojas, ¿no? Eh, de, nuestra, de nuestras tres páginas de Google no para ver si estamos bien posicionados o en cambio estamos relacionados con cosas más turbias y esto al final juega mucho a favor de la reputación que la persona pueda tener y que el líder pueda tener, no porque detrás nuestro hay una organización a la cual representamos y esto es absolutamente importante. Por lo tanto, networking, repu eh, reputación como marca personal y LinkedIn como herramienta adecuada, eh, para trabajar estos ámbitos ¿no? el crecimiento en latinoamérica está teniendo eh, que está teniendo la red es brutal es importantísimo y estamos hablando de datos que se nos escapan ¿no? si tenemos estos datos eh, en cuenta pues tenemos que hay más de 720 millones de personas y de usuarios que el crecimiento eh, está teniendo eh, a todo tipo de niveles es brutal que está posicionada en todo tipo de países y en todo tipo de sectores y que cada vez LinkedIn está apostando mucho más por un modelo en el que eh, ya no solo está pensada para el empleo, sino también para los negocios. No nos olvidemos de esto y por eso lo saco a colación en una charla de liderazgo digital, porque es absolutamente imprescindible que como líderes digitales sepamos cómo trabaja LinkedIn, podamos eh, sondear o analizar en su justa medida cuáles son las ventajas que como líderes de una empresa puede tener para nuestra propia organización y después utilizarlo en nuestro propio beneficio ¿no? por lo tanto si hablamos de reputación y de networking, Linkedin como herramienta básica fundamental pero estamos en, en la era de la adaptabilidad lo decíamos al principio si queremos ser líderes digitales tenemos que desarrollar adecuadamente la capacidad de adaptabilidad ser esos camaleones ¿no? que cambian de color en función de cómo se mueva la coyuntura del mercado. Estamos en un momento en el que las materias primas a nivel mundial, saben ustedes, está teniendo un problema brutal y de un impacto terrible. ¿no? Estamos teniendo eh, un problema energético brutal con el gas y con la electricidad, que se amenaza también, aparte de territorios del mundo, eh, como ha pasado con Austria, con su ministro del gobierno, que ha pedido a sus ciudadanos que, sea, que, que, que por favor puedan suministrar o que puedan, mejor dicho, aproverse con, con, con todo tipo de eh, bienes de primera necesidad, por si acaso hay un apagón global, ¿no? Como está sucediendo en, en regiones como el Líbano, como está sucediendo en regiones como en China, ¿no? En el que realmente está habiendo un problema muy serio con la electricidad. Bueno, todo este tipo de eh, del COVID ni les voy a hablar ya, porque parece que es una pesadilla que estamos abandonando, pero ahí sigue, ¿no? Y, y hemos sufrido mucho, ¿no? Digamos que estamos en un entorno absolutamente buca, un entorno. Que, que tenemos necesariamente que generar estrategias de resiliencia para aprender de todo lo que está sucediendo, sucediendo y tener una visión con V en mayúsculas capaz de prever en la medida de lo posible y anticipar acontecimientos. No ir por detrás porque los acontecimientos hoy en día son absolutamente rápidos y si queremos ser líderes digitales adecuados tenemos que ir un poco por delante de lo que sucede. ¿no? Y es que estamos aquí, ¿no? Entonces yo, yo después les, les formulo una pregunta que me gustaría que me contestasen, ¿no? Con humildad. Y es que si están ustedes preparados para este entorno buca, ¿no? Este entorno volátil, este entorno de incertidumbre absoluta, este entorno complejo, este, este entorno ambiguo, ¿no? Este entorno buca que se ha denominado por los expertos, ¿no? Y que además pues, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Si lo estamos viendo a nuestro alrededor, como todo está absolutamente cambiando, todo va eléctricamente rápido, ¿no? ¿Están ustedes preparados para este cambio? ¿Están ustedes preparadas? Pues eh, me gustaría escucharles después en el debate que hablamos en unos minutos, ¿no? Porque eh, realmente da un poco de vértigo, ¿no? Ver un poco lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y si queremos ser líderes que realmente ejerzan como tal, tenemos que estar preparados para este tipo de, de entornos absolutamente volátiles. Y después, para ir terminando, sí que me gustaría y siempre me gusta despedirme con algo que es fundamental, ¿no? como es el NEMASTE y los códigos éticos. ¿no? Y es que estamos en el ámbito de, de, de, de la ética más absoluta en las relaciones internacionales. ¿no? Tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestra reputación, cómo eh, trabajamos no solo la perspectiva legal, sino nuestra imagen pública para ser generadores de confianza y ser generadores de employer branding al final, porque al final esta imagen de empleador nos permite captar talento. Saben ustedes que el talento es un bien escaso a nivel mundial. Lo decíamos al principio, si se acuerdan. Y hoy en día sigue siendo eh, uno de los males endémicos más generalizados en empresas de todos los sectores. No les cuento nada al IT, el informático, ¿no? Hay empresas en Palo Alto, en Estados Unidos y en Europa, no hace falta irse tan lejos, eh, que están sufriendo muchísimo, muchísimo en sus crecimientos por no encontrar capaces, eh, personas capaces de desarrollar sus eh, servicios, productos, mecanismos, herramientas e integrarse adecuadamente en su entorno. ¿no? Por lo tanto, fíjense ustedes la importancia que tiene el trabajar este, esta marca de empleador pues, con integridad, con justicia, con respeto, con transparencia absoluta, con diversidad a la hora de trabajar eh, políticas de género, políticas de, de, de, de sexo, políticas de religión, eh, con el trabajo de la buena fe, con una protección de datos con respecto a nuestros clientes absoluta y colaboradores absolutamente eh, pulcra, no porque no lo diga una ley, que también lo dice, sino, tan, sino sobre todo porque nuestra marca de empleador y nuestra imagen pública se va a beneficiar muchísimo más y vamos a generar un impacto positivo en el mercado. ¿no? Y no les cuento nada la, la RSC, ¿no? la Responsabilidad Social Corporativa y la Sostenibilidad eh, como ámbito fundamental dentro de esta ética empresarial cómo somos capaces de tener respeto por nuestro entorno y por el medio ambiente no? y hoy en día en Glasgow, eh, saben ustedes que nos habla de otra cosa y hay una, una convención, un congreso internacional que, que habla directamente de este ámbito y de la preocupación que todos deberíamos de tener y las empresas y los líderes tenemos que tener siempre presente ¿no? pero ojo, no nos olvidemos que, que primero y antes de nada vamos a ser personas los que estamos al frente de estas organizaciones y vamos a trabajar con personas. El famoso eh, principio del People First eh, yo diría que está más afianzado que nunca, que lo digital no nos quite la visión de lo que tenemos que tener en cuenta primero y antes de nada, ¿no? que son nuestras personas. Cuanto más y mejor cuidemos a nuestras personas, a nuestros colaboradores, sin duda sin duda, vamos a tener empresas mucho más viables y mucho más competitivas y al fin y al cabo vamos a tener unos ingresos muchísimo mayores, ¿no? Para lo cual, ¿qué es importante? Las habilidades sociales. Lo veníamos contando al principio y dije que iba a ser absolutamente eh, eh, pues eh, incisivo con este tema, ¿no? Y evidentemente las habilidades sociales de los líderes tienen que ser importantísimas, tienen que desarrollarse eh, de manera adecuada, ¿no? la autoestima y esta inteligencia emocional en su dimensión interpersonal y en su dimensión intrapersonal, juegan un papel fundamental. ¿no? Los diferentes mapas de un mismo territorio que tenemos eh, cuando tenemos que trabajar en nuestros equipos y que tenemos que saber analizar, porque cada persona somos un mundo, para después poder trabajar adecuadamente el colectivo es absolutamente importantísimo. Por lo tanto, esta inteligencia emocional, este desarrollo de la inteligencia emocional, las emociones que sentimos, que sola se componen al final cómo somos, cómo nos relacionamos, cómo nos comportamos y cómo somos capaces de ser líderes adecuadamente eh, con un trabajo adecuado o líderes que necesitan un desarrollo en este ámbito, pues marcarán el devenir de nuestros días. ¿no? Lo digital por un lado, pero y en paralelo nuestra inteligencia emocional como líderes, que son capaces de tener un grado elevado de inteligencia interpersonal con una relación y una comunicación con los demás adecuados, y una inteligencia intrapersonal, ¿no? una comunicación con uno mismo. ¿no? Y al final, estos son los cinco componentes. ¿no? La, el autoconocimiento emocional, el autocontrol, la autorregulación, la automotivación, la empatía y, cómo no, las habilidades sociales como algo absolutamente trascendental. Fíjense ustedes que estoy despidiendo la charla con este ámbito, pero es que no se nos puede escapar que por mucha digitalización que tengamos eh, ya encima de la mesa en nuestras organizaciones, las habilidades sociales y las personas tienen que tener eh, el peso que se merecen dentro del de devenir futuro de las organizaciones. Y cuanto mayor desarrollo tengamos en este ámbito, vamos a ser mucho mejor eh, gestores de personas y líderes de organizaciones. ¿no? Autoconocimiento, autocontrol, automotivación empatía y esa gestión de las relaciones sociales y habilidades que tenemos que tener siempre presentes. ¿no? Y por último, hacer una breve referencia eh, como compendio general a lo tratado eh, que ha sido muy intenso y muy diverso, pues, eh, pues no podemos dejar al lado de, de hablar de la transformación digital como concepto más amplio organizacional. ¿no? Al final, es ese cambio asociado ¿no? eh, que implica pues, adopción de tecnologías digitales. ¿no? Esto es al final la transformación digital. La transformación digital no es trabajar en la nube, no es solo trabajar en la nube, ni tener un CRM potente, ni trabajar una realidad aumentada, ni trabajar eh, efectivamente herramientas de inteligencia artificial ni big data. No, no, no es trabajar, es, es un concepto mucho más amplio. Es trabajar nuestra cultura y nuestro cambio transformacional para ser capaces de realizar una transformación digital adecuada, no solo desde un punto de vista de, eh, de, esa, de ese impacto de imagen externa, sino que desde dentro seamos capaces, y esto es lo más difícil, de transmitir a nuestros colaboradores la importancia de que esta transformación se vaya haciendo pasito a pasito. ¿no? Evidentemente, la cultura saben ustedes que es un cúmulo de principios, de verdades asimiladas, de mitos que siguen existiendo en la empresa y que se han venido consolidando durante décadas. ¿no? Por lo tanto, la cultura es difícil de cambiar, es quizá de las cosas más difíciles que existen en las organizaciones, el pasar de una cultura a otra ¿no? y la transformación digital va de la mano de la cultura. no Por lo tanto, tenemos que tener paciencia, pero tenemos que saber como líderes, nunca mejor dicho, eh, abanderar este cambio transformacional de lo eh, analógico a lo digital de manera pausada, tranquila, coherente, comunicando cada uno de los propósitos que tenemos en la empresa con nuestros colaboradores, sabiendo cuál es el propósito, cuál es la misión que tenemos y teniendo la paciencia suficiente para eliminar todas las barreras que vamos a tener, que van a ser muchas y evidentemente van a ser muchas veces imprevistas y duraderas, pero al final se, van a, se, va, se va a ir poco a poco consiguiendo porque no tenemos otra opción. Además. Los beneficios son muchos, ¿no? Mejoraremos el rendimiento y haremos a la empresa más eficiente. Mejoraremos competitividad. Mejoraremos comunicación con nuestros clientes. Mejoraremos imagen de nuestra propia marca y controlaremos el negocio en tiempo real. Y esto es algo importantísimo ¿no? para adaptar el stock, los procesos, las comunicaciones, las inversiones. Absolutamente todo eh, de una manera mucho más óptima y muchísimo, muchísimo más racional. ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por último, yo creo que al final hemos dicho hacia dónde tenemos que tender, pero como resumen final, ¿qué ha de tener un buen delivery digital? Pues tenemos que conocer a fondo el entorno digital y nuestras oportunidades en este ámbito. Tenemos que saber optimizar procesos. Tenemos que estar atentos a nuevas oportunidades de negocio en este ámbito, las estrategias e business, ¿no? Diseñar y desarrollar planes de crecimiento basados en estrategias digitales. Tener la capacidad de liderar y el poder de motivar y el poder de transformar mentalidades y culturas afianzadas durante muchos años. Rodearnos, porque nosotros no vamos a ser capaces de tener la capacidad de saberlo todo, rodearnos de especialistas que nos ayuden en este tránsito, en este camino. Desde un punto de vista humano, es decir, desarrollo competencial, como desde un punto de vista mucho más técnico, no adoptar las herramientas que hemos venido tratando en nuestro entorno, en nuestra organización. ¿no? Porque al final el líder digital ha de entender que la tecnología es un recurso, más, pero ya hemos visto cómo no solo es el único, no es un objetivo en sí mismo, sino que es una realidad que ha venido para quedarse y que nos tenemos que amolar allá. Tenemos que predicar con el ejemplo, por tanto, acompañar a quienes no creen en el cambio, fomentar una colaboración transversal real, no perder el carácter humano jamás, medir los avances a través de indicadores, formar y comunicar para potenciar la implicación y acelerar, paso a paso, sin tener que hacer cambios bruscos pero sí a acelerar el cambio cultural. Como resumen final, me van a permitir que hemos venido hablando de que esta mentalidad innovadora es imprescindible, sin olvidar nuestras habilidades sociales, teniendo en cuenta muy presente nuestra red de contactos y nuestra marca personal y de empresa con la alineación absoluta de la cultura de la organización para ir dando pasos poquito a poquito certeros en esta transformación. Tenemos que formarnos continuamente, tenemos que ser ágiles y flexibles tenemos que fomentar el trabajo en equipo y jamás deberemos de olvidar algo que también está muy en boga en las relaciones internacionales, como es la diversidad, la sostenibilidad y la ética. Eh, me gustaría escucharles a todos ustedes. Por mi parte, nada más. Darles las gracias a todo lo que hemos a, a toda su atención. Eh, han sido muchos los usuarios que he visto conectados. Para mí es un orgullo y un honor haber compartido la charla esta mañana con todos ustedes y me pongo a su disposición para cualquier consulta, comentario y que se abra un debate provechoso en estos últimos minutos. Muchísimas gracias. Ahí me escuchas Javier? Sí. Vale, bueno. Tenemos varias preguntas, entonces si quieres comenzamos. Cuando queráis. Bueno, eh, de Miguel Mariano, Petro, tenemos el blockchain también será tratado hoy como parte de la era digital. Eh, pues es una muy buena pregunta. Evidentemente se nos quedan muchísimas cosas, Mariano, en el, en el tintero, ¿no? El blockchain es una de ellas. ¿no? Ya no vamos a hablar ni de criptomoneda, ni de Bitcoin, y ni, de, ni de la metodología de blockchain. Por supuesto que sí, Mariano, por supuesto que sí. Podríamos Ahondar mucho más en esta, en esta técnica, ¿no? Y que ya muchísimos eh, sectores financieros están adoptando para sí mismos ¿no? bancos de toda condición están ya eh, con expertos en este ámbito y es una profesión de presente y de futuro mm, no, no, no, no, no, como, como pueden entender dentro de la humildad eh, que, una, que, un, que una charla de una hora y media puede tener no, no puedo aspirar a verlo todo pero evidentemente blockchain estaría metido dentro de este ámbito digital que ha venido, que ha venido para, para transformar muchísimas formas de proceder y muchísimas eh, transacciones entre particulares que, que estas metodologías revolucionarias han venido, uh, han venido a, a, a traernos a todos. ¿no? Tenemos una de Daniel Araya. Dice, ¿qué tipo de análisis se recomienda para determinar el tipo de capacitación que necesita el personal sobre el uso de, de herramientas digitales en el área de trabajo de, de día a día? Muy bien, eh, Daniel, lo has dicho, Federico, ¿verdad? Daniel. Daniel, Daniel. Eh, Daniel, eh, con independencia de que vayamos de la mano de una consultora estratégica de eh, informática, en una primera fase, yo les invitaría a todos ustedes a que eh, pudieran eh, hacer una evaluación de desempeño y un análisis de puestos de trabajo. ¿no? Primero el análisis y después esa evaluación de desempeño. ¿no? El análisis consiste como cualquier rata de gestión de personas y de evaluación de competencias, lo que permite saber qué tipo de funciones tienen que desarrollar cada una de las posiciones dentro de la organización. ¿no? Tan fácil como eso, a través de encuestas, a través de exámenes, a través de informes, a través de la observación, tenemos que saber muy bien, y esto es una clave absoluta para cualquier tipo de organización, tenemos que saber muy bien qué tipo de funciones tienen que desarrollar cada una de las posiciones. ¿Qué tiene que hacer nuestro técnico? ¿Qué tiene que hacer nuestro recepcionista? ¿Qué tiene que hacer nuestra, nuestra contable? Todo este tipo de análisis es absolutamente primordial. ¿Para qué? Para después, evidentemente, pasar a una fase posterior, que es una vez que sabemos cuál es su día a día funcional, saber qué tipo de aproximación tienen que hacer con las herramientas digitales. Unos tendrán que hacer unas, unas aproximaciones mucho más intensas, lógicamente, y otros tendrán que hacer unas aproximaciones mucho más livianas. ¿no? Pero en todo caso, primero hacer un análisis competencial, un análisis de puestos de trabajo para saber a quién le corresponde qué tipo de formaciones y desarrollos competenciales. Bueno, tenemos una eh, que nos pregunta, quisiera saber desde el punto de perspectiva tuyo, Javier, por qué las empresas se resisten tanto a implementar la virtualidad y querer tener al empleado de manera presencial? Me encanta esta pregunta, Federico, porque es una pregunta eterna, eterna como, como lo es el miedo que tenemos nosotros a desprendernos de nuestra parcela. ¿no? A ver, teorías hay muchas, no? teorías hay muchas. Yo hablo constantemente con CEOs y dirigentes de empresa y hay algunos que creen y otros que no creen. no Pero todos vamos a tener que creer pronto, <risa> no va a quedar otra. En cuanto a la asistencia o no asistencia física al puesto de trabajo, muchos me comentan que es un poco el miedo a perder las riendas de sus propios colaboradores. Es decir, cuando tú estás en un puesto de trabajo y te rodeas de una interacción directa a través de la observación, y de este trabajo en equipo, que al final también resulta imprescindible, muchas veces para ti, como, como líder o como directivo, es mucho más, es mucho más fácil observar eh, y justificar que realmente tu gestión de equipos está teniendo éxito. ¿no? Cuando pierdes las riendas de esta gestión y apuestas por modelos híbridos o modelos directamente online, eh, te da la sensación de perder control y te da la sensación a veces, no lo digo yo, me lo han dicho CEOs, que las personas a veces como que no son lo suficientemente productivas, error absoluto, y lo desmonto en dos minutos, pero no me hacen caso. Los CEOs, muchos tienen miedo de perder las riendas y de saber que sus trabajadores igual no están siendo lo suficientemente productivos, como si lo estuviesen en la oficina malgastando su tiempo en caravanas interminables en mitad de las calles de Bogotá, por ejemplo, ¿no? o Madrid, o Viena. Eh, muchas veces se basa en esto, ¿no? Esto por un lado. Y después por el miedo, eh, es que es una pregunta muy completa, Federico, permíteme que me explaye. Esto por un lado, miedo, falta de control. Les controlo mejor aquí, ¿vale? Por lo tanto, dicen muy poco del liderazgo moderno. dice muy poco de liderazgo moderno. Es, es falta de control, ¿no? Bien. Y por otro lado, también existe esta parte de, de, de, de, de, de, de, de, de miedo a adentrarme a lo desconocido ¿no? es decir, si una empresa como está pasando con LinkedIn o como está pasando con Twitter, que han apostado en, con, erra, con herramientas semi -híbridas para que solo se vaya a trabajar uno o dos días a la semana eh, tú tienes que conocer muy bien qué herramientas les brindas para que su trabajo no baje en rendimiento y esto como líder te supone tener unos conocimientos adquiridos que igual adentrarte en este mundo te da un poco de reparo y de miedos como líder porque todos los líderes tienen miedo entonces, esto a veces es mucho más cómodo para ti eh, no tener que adentrarse en mundos desconocidos y volver a, a la senda de lo habitual, ¿no? que es a las nueve te quiero ver aquí fichando como se hacía antiguamente, que son tiempos que ya han pasado a mejor vida, siempre que la, la organización y el sector lo permita, porque habrá organizaciones que no les queda otra. ¿no? Entonces, Javier, ¿tú crees que el equilibrio perfecto estaría entre un modelo semihíbrido, donde algunos días se vaya a la oficina, otros se pueda teletrabajar? ¿Hay una flexibilidad pues, para los colaboradores? Por supuesto. Eh, vamos a ese modelo, ¿eh, Federico. Eh, ya lo están implementando muchas empresas. El LinkedIn apostó... Uh, estuvo un año y medio, digo LinkedIn porque tengo muy buena relación con su director general en España y, y me lo dijo en primera persona. Ellos apostaron desde Estados Unidos para que todos los países implementasen el online. Durante año y medio estuvieron así, más o menos. O Siemens o muchas Indra, ¿no? Vale. Multinacionales de ese tipo. ¿Qué sucede? Que ahora lo que dicen es, hay veces que nos tenemos que reunir y necesitamos abordar cosas con unos brainstorming o con unos conocimientos específicos que necesitan que estés aquí, no tengo nada que decir, y el resto de días, tres, creo que son lunes, miércoles, viernes, o algo así, van a trabajar desde casa. Sucede con Siemens, sucede con grandes potencias que lo están haciendo. Entonces, yo creo que sí, Federico, yo creo que vamos a ese sistema. Yo creo que vamos a un sistema en el que vamos a perder miedo a que mi gente esté en casa, por un lado, y vamos a trabajar sistemas semihíbridos. Vamos a sistemas en el que vendrás algún día y otros te quedarás en casa. Sí. Bueno, eh, con base a la pregunta anterior, eh, nos pregunta también Francisco Rosas que cómo recomendarías manejar ese, re ese regreso progresivo de la a la presencialidad de las en las empresas? Pues con mucho cuidado. <risa> de, a ver, es, es, la gestión del cambio es una de las partes que un líder eh, tiene que tratar con muchísimo más cautela. Porque no deja de ser un cambio. O sea, al final, el cambio fue el que nos quedásemos en casa y el cambio es que volvamos a vernos otra vez. Eh, la gestión del cambio es muy complicada. Hay que analizar los pros, los contras. Hay que, hay que de nuevo, hacer un onboarding bastante potente. vale. Este, esta nueva acogida de nuestros, nuevos, de nuestros colaboradores, que llevan con nosotros 14 años, pero me da igual, tiene que ser trabajada con cuidado. Y todas las políticas... Eh, que estén en función de las personas y en función de las características, como decía anteriormente, y de sus condicionantes concretos, van a ser cruciales. Dicho de otra forma, que no va a ser lo mismo para Federico incorporarse al puesto de trabajo en su oficina que para mí. Mi impacto va a ser distinto al de él. Como líder tengo que tener la obligación de saber a Javier Peláez qué es lo que más le molesta de esto de venir, porque igual tiene tres hijos y conciliar le va a parecer más complicado. O a Federico, que Federico está deseando quedarse todo el día, eh, todo el día en la oficina porque le gusta socializar mucho más. Entonces, cada persona es un mundo. La gestión del cambio va a ser crucial. ¿Qué es lo que haría? Trabajar la persona, hablar con ellos y explicarles el por qué y preguntarles cómo se sienten y qué piensan. Yo creo que la pregunta y la respuesta va a ser clave. Bueno, eh, nos pregunta Andrea Martínez. ¿Me pueden indicar cuál es la diferencia de los entornos Buca y el entorno Bani? ¿El entorno? Bani. ¿Qué es el entorno Bani? Lo desconozco. Que me aclaren, serán otros, otras siglas parecidas. Eh, eh, un entorno Bani. Que igual. Eh, bueno, creo que debe ser muy similar porque habla sobre momentos de referencia, eh, quebradizos, ansiosos, no lineales e incomprensibles, tiempos también de caos. Sí, no, no, no. aquí te, los, los seres humanos tenemos la costumbre de, de conceptualizar todo para hacer grandes titulares, ¿no? Como entorno buca, bueno, más allá de los términos y del entorno que la compañera comenta y que estoy de acuerdo con ella, o buca, que también se dice, lo que es una verdad... Absoluta, yo creo que no es debatible entre todos nosotros, ¿verdad? Y si hay alguien que lo debata, este es el escenario para que, para que saque a colación. Yo lo que lo que no estamos, eh, eh, lo que no está en discusión ni en tela de juicio es que nos movemos en, en entornos que dicen los expertos que no se ha visto nunca en la humanidad. Fíjense ustedes, estamos ante la revolución más importante que el ser humano ha vivido jamás después de la revolución del descubrimiento del fuego allá por nuestros antepasados de la prehistoria. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos ante unas antecedentes nunca vistos, en el que todo es caótico e impredecible, en el que si no somos personas adaptables y con un grado de resiliencia alto, vamos a quebrar como troncos de robles, que va a ser el momento de desarrollar habilidades sociales y competencias intrínsecamente necesarias y convertirnos en bambúes para no quebrar jamás. Porque saben ustedes que el bambú no quiebra, ¿no? Da igual que haya mucho viento, poco viento, que llueva o que nieve, pero nunca quiebra. Es el momento de ser un poco bambú para dejar de ser robles. Tenemos que caminar y tenemos que movernos en función de cómo sople el viento, para no quebrar. Son momentos muy difíciles para todos. No pasa nada. También son momentos interesantes y no aburridos, como en los siglos XVIII-XVII. Bueno, estamos en otros momentos. Estamos en momentos en los que necesitamos ser absolutamente adaptables. El en, entorno digital ha venido para quedarse y lo que está claro es que son tiempos en los que nada es predecible. Lo estamos viendo con todo tipo de, de situaciones. ¿no? Bueno, tengo una, pregun una pregunta de Jonathan León. Dice, con la implementación de nuevos conocimientos cada vez más técnicos, es muy común ver en la empresa líderes pues ya mucho más técnicos, pero poco relacionados y pasa mucho más con las áreas de TI o implementación. ¿Cómo hacer ese cambio? En muchas ocasiones se desconectan de la organización y pues para que no suceda precisamente eso. Gran pregunta, gran debate. ¿Quién ha hecho Federico la pregunta? Que me gusta llamarles por el nombre. Jonathan León. Jonathan. Jonathan, gran pregunta que a mí que me gusta ser una persona muy directa, y muy honesta, no te voy a negar. Yo lo he vivido muchas veces en mi calidad de headhunter o de responsable de personas también. ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando tengo que hacer procesos de selección eh, concretos y me enfrento a un perfil muy técnico, lo que siempre se adolece de ese tipo de perfiles son sus habilidades sociales. Son personas que históricamente... Esto está cambiando, ¿eh? Históricamente, ¿verdad, Federico? Seguramente tú te has acercado a ese tipo de perfiles. Son perfiles que desde un punto de vista de habilidades sociales mmm, Siempre ha quebrado. ¿no? Me decía a mí el, el, el, el director general de la de Repsol, que saben ustedes, una fábrica de, de, de petróleo muy, muy famosa, no que él había cambiado en menos de dos años cuatro veces de director de planta, porque era gente cogida, como un headhunter, ¿eh? cogido de la competencia, porque eran técnicamente muy brillantes, ingenieros de organización, pero no sabían trabajar con personas. Y a los cuatro meses había unos líos tremendos dentro de la organización con sus personas. Y sus personas se quejaban y sus personas se revolucionaban. Por lo tanto, resumiendo y no me enrollo más, la pregunta es excelente. ¿Qué hacer con perfiles muy, muy, muy, muy técnicos? Pues los perfiles muy, muy, muy, muy técnicos tienen que sí o sí saber desarrollar habilidades y competencias sociales. Porque lo digital está para quedarse, pero sin las habilidades sociales imprescindibles, ese tipo de perfiles va a tener las el recorrido muy muy muy corto es más, hay empresas que son al contrario que perfiles, prefieren perfiles con habilidades sociales potentes capacidad de relacionarse positividad, saber hablar en público, saber vender que después por otro lado se les da competencias técnicas, ¿por qué? porque como la base la tiene en las habilidades sociales lo otro le resulta menos difícil eh, dentro de lo que cabe no por lo tanto, ¿cuál es el equilibrio? No olvidemos nunca que por muy técnicos que seamos, las habilidades sociales seguirán moviendo el mundo. Bueno, me pregunta Ana María Rosero, eh, tú como casa Talentos, ¿cuáles serían las competencias más relevantes a desarrollar para un equipo de innovación que está realizando esta transformación digital a través de nuevos negocios? ¿Qué competencias se buscarían o cuáles son las más deseables? Vale, por un lado, eh, Tener una mente absolutamente abierta, es decir, ser capaz de, de aprender de lo que hace la competencia e eh, ir por delante. ¿no? Si, si estamos haciendo eh, o estamos liderando proyectos internacionales, eh, saber muy bien a qué tipo de cultura nos dirigimos, a qué tipo de país, porque cada regulación normativa en cada gobierno y en cada país tiene sus tiempos. Habrá países muy avanzados y otros que van más poquito a poquito. Y efectivamente no hay que olvidar que si estamos relacionándonos con personas lo que tenemos que ser capaces es de liderar bajo eh, un liderazgo personalizado y de desarrollo de habilidades competenciales brutales. ¿no? En el que tenemos que conocer a cada una de las personas que están dentro del proyecto eh, y no descuidarlo nunca, ¿no? para no dejarlos por el camino. Pero desde un punto de vista más competencias técnicas, pues todo lo que tenga que ver con esta analítica, eh, con las herramientas que tienen que ver con la Big Data, con la inteligencia artificial con todas las herramientas que tienen que ver con las, con las herramientas de innovación más eh, modernas eh, pues serán las que, las que tengan por lo menos, por lo menos, aunque no expertos en todo, tenemos que ser capaces de conocer ¿no? Eh, saber qué herramientas en ERP son las que más nos convienen saber cuáles son las herramientas de comunicación interna que más favorecen a nuestro entorno, saber cuáles son las herramientas de e cloud que más nos aportan en función de nuestro sector y nuestra, y nuestra, y nuestra actividad, y nuestro producto o servicio, pero sin olvidar nunca a las personas, porque si no he entendido mal Federico, se refería a un entorno de personas ¿no? Por lo tanto, las personas van a tener que ir de la mano de nosotros nosotros, por muy técnicos que seamos vuelvo otra vez a la respuesta anterior tenemos que saber llevar de la mano a esas personas para no perderlas por el camino bueno, nos pregunta Eliana Murcia desde de Sencosud, ¿eh, ¿crees que definitivamente la era digital reemplazará la presencialidad de clientes en los negocios? El otro día eh, me comentaba una multinacional de prestigio, sus empleados, ¿eh? sus directos, me comentaban, que ellos no podían, de repente, desprenderse de su personalización y apuntar en una hoja de papel para ir a vender, porque sus clientes fijos, finales, no estaban preparados para eso. Entonces, que está muy bien los boots, está muy bien la automatización, está muy bien esos chatbots, esas herramientas de inteligencia puestas a disposición, pero que hay momentos en los que la personalización, como antiguamente entendíamos, del papel y boli, el papel y licero, siguen existiendo y tienen que seguir existiendo porque mi público objetivo me lo demanda. ¿De acuerdo? Bien. Eh, habrá momentos en los que haya que ir más lento. Pero, sin duda, lo que yo creo que al final no está en debate es que dentro de X años, y no hablo de 20, eh, hablo de dentro de 5 o de 6, todo esto eh, va a ser absolutamente imprescindible porque las generaciones que vienen por detrás, que son los que nos van a comprar los productos generación Z, las personas de 20 años, de 19, de 25, de 30, esas personas son digitales. Y esas personas son las que son el futuro de la humanidad. Entonces, nosotros, eh, los que nos estamos haciendo un poco más mayores, eh, tenemos la obligación, si queremos ser competitivos y buenos líderes, de mirar hacia atrás más que mirar hacia adelante. Porque, por desgracia, nuestros mayores eh, hay que darles servicio y las empresas que no han podido, o no han sabido o no han querido adaptarse también hay que seguir darle el servicio, ¿no? Pero no olvidemos nunca que la avalancha, el tsunami, viene por detrás nuestro y nos va a arrastrar. Y no le cuentes a una persona de 25 años que no sabes vender por TikTok porque no te va a entender. O, porque, o, o que le escribas un pedido a mano porque dirá que no te compra a ti porque, Dios mío, eh, no sé en qué era te has quedado, ¿no? Eh, sí que poco a poco, sí que pasos firmes, sí que no hay que volverse loco pero que evidentemente estamos obligados a atender a transformar nuestras formas de proceder. Aunque nos cueste, que nos va a costar muchísimo. Bueno, Esta pregunta también va conectada a, a, al regreso a la presencialidad y nos dice Fanny. Fanny Pérez, ¿cómo no perder el sentido de pertenencia a la organización? Cuando ya hemos visto personas que han estado casi dos años en teletrabajo que en algunos casos son personas nuevas que no se conocen con el equipo de trabajo eh, y percibimos que el sentido de urgencia, pertenencia y respeto por la agenda de las personas lo han perdido. Maravilloso. Eso es una política ya de recursos humanos. Eh, claro, que se quiere, claro que se pierde presidencialidad, hay muchísimas organizaciones que lo que hacen es incorporar a sus personas, ahora, ¿eh? en la época pospandemia, ¿eh? eh, lo que es pospandemia, bueno, ya me entienden ustedes, ¿no? no sabemos si se ha terminado esto, pero por lo menos no con la intensidad de antes, eh, lo que están haciendo algunas organizaciones es eh, incorporar a personas físicamente, hacerles un proceso de acogida, onboarding, vale, para que sepan dónde están, para darles ese manual de acogida, para decirles eh, cuáles son los principios, la cultura, la misión, los valores, dónde está el servicio, dónde está el comedor, eh, dónde pueden aparcar. Eh, en definitiva, hacerles partícipes de dónde están y después, una vez que saben esto, a las dos tres semanas, un mes, pues ya empiezan el proceso, o, o dos semanas o dos meses, el X, empiezan el proceso del lo online, ¿no? eh, con reuniones, ya digo, como decíamos antes, semi-híbridas, ¿no? en el que algún día tendrán que volver y se trabajará en, esos, en esas reuniones, más allá de las reuniones que ocupan en el devenir diario de, de, lo, de la organización, también se trabajará el sentimiento de pertenencia, el trabajo en equipo, el conocer que Federico trabaja conmigo eh, y que el otro trabaja con él. El... O sea, al final es una misión muy importante, es una gran pregunta, es una misión muy, eh, muy, muy importante que efectivamente eh, los departamentos de recursos humanos, que yo creo que no se les escapa ninguna, eh, tienen que saber eh, combinar perfectamente la era digital con no perder el sentimiento de pertenencia. Porque estamos en la era del proyecto branding. Hay que trabajar marca de empleador. Esto está claro. Entonces, a ver si vamos a estar trabajando lo digital y perdiendo talento por otro lado. Esto es impensable. Entonces, tenemos que equilibrar lo digital con el sentimiento de pertenencia. ¿Cómo? Pues ya digo, con metodologías semi-híbridas y con otro tipo de herramientas, como por ejemplo, antes hablaba... Eh, de este tipo de herramientas que han venido para quedarse, con herramientas de trabajos en equipo, de meeting, que me permitan estar constantemente interactuando. ¿no? Bueno, eh, Javier, tengo una pregunta aquí de Jonathan Telles que me parece interesante y dice, y tú que por ejemplo hablas con bastantes CEOs, con diferentes gerentes de empresa, eh, ¿cómo se puede, que si, le, si nos puedes regalar unos tips para, que, eh, para poder enganchar o influenciar a la alta gerencia acerca de promover estos programas de transformación digital, de cultura, de transformación también cultural de la empresa, digamos, pues para anotar y poder implementar estos procesos. Yo, eh, yo tengo un amigo personal que es, eh, es Key Account Manager de una empresa de IT. ¿no? Entonces, su, su misión es hablar con pequeños empresarios y pequeños, y pequeños y medianos. ¿no? Autónomos también, trabajadores que trabajan con su propio negocio. ¿no? Talleres, bares, restaurantes. Eh, está desesperado. ¿Por qué? Porque él habla con los CEOs y no le entienden. ¿Por qué? Porque hay distintos sectores que no se han unido a esta fiesta todavía, entre comillas. ¿no? ¿Por qué? Por muchas razones. ¿Qué quiero decir con esto? Contestando la pregunta, Federico. Para que visualicen lo difícil que es convencer primero a los tuyos antes que a los demás. Porque la transformación digital no puede venir de un departamento. La transformación digital tiene que venir de arriba. O sea, eh, no, yo no puedo hacer la guerra por mi cuenta, por mucho que sea un departamento de IT. ¿Cómo puedo yo convencer a un CEO? Eh, difícilmente. Tendrá que ser el CEO el que me convenza a mí. porque qué ser el que va a tomar todos los principios culturales y estratégicos de la compañía? El que es un, es, es un convencido de que esto va a repercutir positivamente en el devenir y en la competitividad de la organización. ¿Pero cómo voy a ser yo? ¿Uno en un millón? por muy importante que sea mi departamento, el intentar convencerle. Es complicado, va a haber muchísimas barreras. Se puede convencer y siempre que se intente convencer lo que tenemos que llevar es como, el, como las personas que venden marketing, ¿no? Que siempre me vienen a mí diciendo, ¿y cómo vendo yo a mi CEO un plan de comunicación y marketing en redes sociales? Y yo con esto. Siempre con esto. ¿Cómo? Aterrizando datos a los números. Es decir, si usted hace esto, en seis meses va a tener un rendimiento de esto. Si en un año no se da, eh, yo me voy a la calle porque he fracasado en este intento. Entonces, esto, a pesar de ser un colaborador interno, pero al final estoy haciendo una venta interna también. ¿Cómo convenzo a las personas que están apostando por este tipo o, o que no acaban de creer en esto? Pues a, a que hagan una apuesta para que su retorno cuantitativo, no cualitativo, cuantitativo de retorno, que su ROI sea firme en cuanto a ventas. Oiga, eh, usted... Si usted aprueba este tipo de herramientas, este tipo de, de, de crms y no sé qué, le garantizo, porque va a ser así, porque lo he visto en la competencia o por lo que sea, que va a tener un retorno de X por ciento en los próximos seis meses. Entonces yo creo que al final ya los ojos se van a quedar un poco más atentos ¿eh? y va a ser poquito a poquito como vaya convenciendo. a Pero va a ser complicado. Eh, siempre va a, haber, eh, va, va a haber que hacer un retorno eh, o una misión de, de, de, de números para que ellos puedan visualizar. En el marketing igual, como yo responsable de marketing, le digo a mi superior que apueste por hacer una campaña en social media, en LinkedIn, en el que se va a tener que gastar no sé cuántos miles de euros, diciéndole cuáles van a ser los beneficios y los retornos. Si no, va a ser muy, muy complicado. Bueno, hay, hay muchas preguntas, pero ya se nos acaba el tiempo. Eh, quiero terminar con una que me pareció interesante. Eh, de Gustavo Aristizabal y nos dice eh, cómo medir en términos reales la, produ la productividad eh, entendiendo también uno de esos los miedos de las personas sobre la virtualidad y, y tener a, a sus colaboradores teletrabajando eh, entonces cómo medir en tiempo real la productividad en esta época no presencial qué herramientas existen o cuáles podemos utilizar muchísimas, hoy en día hay muchísimas herramientas eh, cualquier mm, soporte de RP ya tiene incorporado eh, cuáles son eh, los tiempos destinados en, en cuando me voy a comer y lo dejo en pausa, como hemos hecho hoy en la charla, cuando vuelvo otra vez a trabajar, ¿Cuándo, cuando interactúo y cuando no, cuando me conecto, cuando me conecto. Hoy en día hay muchísimos desde un punto de vista de la vigilancia física, como los carcelarios en las cárceles pues para, para saber, digo carcelarios porque tampoco soy muy partidario de esto no algún control hay que tener, pero se trata de confiar ya sabemos que esto al final es un brindis al sol, pero bueno que hay muchísimas metodologías no hay, un, no hay ni uno ni dos hay cientos de software potentes que permiten saber cuál es mi productividad tiempo-hora cuál es mi productividad versus salario, cuál es mi productividad desde un punto de vista de, de, de conectividad y cuando no me conecto y cuando sí y cuando doy la pausa y bla, bla, bla, bla. Millones. Eh, millones. Hay muchísimos. Bueno, eh, Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Bastantes preguntas, bastantes comentarios muy positivos. Aquí también estoy leyendo el chat y excelente desarrollo del tema. Muchas gracias. Eh, excelente tema, excelente conferencista. Eh, excelente presentación, nuestros eh, participantes súper contentos, eh, ha sido todo un éxito y gracias a gran parte del éxito se debe a ti, Javier. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos ustedes y para mí es un orgullo volver a, a dirigirme a, a mi querida Latinoamérica. Me pongo a su disposición ahora y en el futuro por si les puedo ayudar en, en algún aspecto y a Aude, como siempre, por confiar en mí. Gracias, Federico. Y nos preguntan que si puedes aquí compartir tus redes sociales para seguir tus contenidos. Ah, si me permite Ude, lo comparto. Voy. Eh, ya te van a seguir en LinkedIn. Sí, no, LinkedIn sí. Le, mi, mi página web es www.javier-pelaez.com www.javier-pelaez.com Ahí pueden ver quién soy qué es lo que hago y las referencias de las personas y las empresas con las que he colaborado y he ayudado todos estos años. Y después, bueno, pues LinkedIn es mi herramienta fundamental en el que ustedes me pueden seguir y estaré encantado de que lo hagan y me pueden conectar si necesitan cualquier cosa. Mi Instagram profesional y un canal de YouTube en el que iré colgando todas las conferencias y charlas como esta que voy a que voy a ir partiendo y que vengo partiendo en todos estos últimos años y me pongo a su disposición, ya digo, para, para cualquier ayuda en ese sentido. Así que nada, por mi parte a su disposición y Federico, cuando quieras. Bueno, me no, eh, mi, Javier. el congreso de recursos humanos que me tengo que hacer ahora 700 bueno, kilómetros en Buxi. Bueno, muchas gracias, Javier. Eh, recuerden que nos vemos de hoy en ocho días a la misma hora, siete y media de la mañana de Colombia. Estaremos con dos sesiones, una de cultura e innovación, y en la misma sesión hablaremos sobre storytelling. Tendremos dos expertos también desde España. Eh, así que no se la pierdan y con ello finalizaremos nuestra certificación. Eh, recuerden que tienen que asistir a las tres sesiones para eh, poder recibir esta certificación que han hecho con tanto esfuerzo EUD Business School para ustedes. Nos vemos de hoy en ocho. Hasta luego y gracias por acompañarnos. Oh.